Hice la práctica con Puente UC el año pasado. Eh, estuve dos meses trabajando en la Municipalidad de Estación Central. Y llegué pensando eh, cómo voy a aportar desde de la ingeniería comercial, que al final es una carrera súper amplia, la gente se va por áreas muy distintas. Desarrollamos este proyecto de red local, hicimos distintos focus groups para poder ver qué necesitaban los migrantes, qué necesitaban las empresas. Nosotros somos la tercera comuna con mayor población migrante y nosotros como corporación municipal comenzamos a buscar alternativas como para poder ir apoyando todo este proceso del, del migrante cuando llega recién a Chile. De repente se abre la postulación a un programa que se llama Desafío del Alcalde y eh, nosotros desde el año 2016 venimos trabajando este proyecto. Durante el proceso de postulación tuvimos alrededor de seis estudiantes en práctica de la Universidad Católica, básicamente en dos áreas, ingeniería comercial y derecho. El apoyo del programa Fuentes UC nos ha permitido ir dando un soporte teórico a todas nuestras realidades que tenemos acá en la comuna. Fuentes UC es un programa que se hace cargo del compromiso público de la Universidad Católica a través de prácticas, tesis, trabajos prácticos de cursos, de estudiantes de pregrado y de posgrado, generando un impacto directo de manera innovadora e interdisciplinaria a estos temas que hoy día Chile necesita. Estoy súper agradecida de haber pasado esos dos meses trabajando en algo que de verdad afectó la vida de las personas y también me afectó a mí en qué es lo que yo quiero hacer más adelante.